la ola que empezó a mediados de diciembre pues hemos tenido una, un gran número de, de pacientes como como el resto de la de la población de castellón que ha habido una mayor incidencia hemos tenido 51 pacientes de los cuales han ingresado el 50% entonces eh, nosotros somos eh, hospital de referencia de los pacientes que ingresan eh, en técnicas de diálisis entonces hemos tenido que asumir las diálisis de esos pacientes para lo cual Hemos tenido que adaptarnos las salas, eh, las salas de diálisis para poder dializar eh, a, a, a todo este todo este número de pacientes. Y hemos, eh, hemos acoplado dos, dos, los turnos de martes, eh, jueves y sábado, mañana y tarde, todo para, para pacientes COVID. Hemos llegado a realizar. 14 pacientes cada día de infectados por COVID e ingresados y algunos ambulatorios. Sí, el paciente realizado es un paciente con muchísimo riesgo y, y la mortalidad es mucho mayor. Media de un 15% de mortalidad en pacientes en hemodiálisis contagiados. Es un poco la, lo, que, lo que dicen los, la, las cifras en la, en la sociedad Española. Decían que en la pandemia globalmente hablaban de un 20% de mortalidad de pacientes con técnicas de reemplazo, ha bajado en la, esta tercera hora, dicen que calcula un 13%, o sea que estamos un poquito, eh, estamos por ahí, 15% de mortalidad de pacientes eh, afectados que se han contagiado de COVID. Mal. Muy mal, para mí muy mal, un, un mes, un mes y medio sin vivir, ha sido sin vivir para mí. Hicieron la prueba, salió que sí pero que yo no, no he tenido síntomas de nada, de nada, de, de nada. Sí, nosotros tenemos 584 pacientes en técnicas de reemplazo, pectoneal, hemodiálisis en casa o hemodiálisis en el centro o, en, o, en, o, en, o aquí en el hospital, que tenemos 36. Ha sido espectacular la, la, los pacientes que vienen, cómo han colaborado y sobre todo los centros de diálisis, que ya os he dicho que, que ha sido un 50% ingresados y un 50% ambulatorios, porque en esta... En esta ola ha habido, se han detectado más pacientes y muchos de ellos son asintomáticos, 50%. Entonces, estos pacientes asintomáticos o que, está, o que no requieren ingreso se han realizado en los centros de diálisis, con lo cual nos han permitido dedicarnos a los pacientes graves ingresados y ellos han llevado la diálisis de los pacientes que no quieren ingreso, que son bastantes pacientes y han hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo colaborando con, pues, con todo la, toda la, la, el servicio de nefrología y los pacientes también han colado muy bien, el aislamiento, en fin, creo que ha sido toda una coordinación muy buena ¿eh? por todos los vale. estamentos. Pienso pero... que ha estado todo muy bien. Gracias por ver a mis hijos cómo los han tratado, tenemos que pensar que claro, yo me hubiera gustado que cuando han estado en UFI, pues de subir a verlos, pero no. No, ha sido el doctor el que no se ha llamado por teléfono, pero es que tiene que ser así. La gente se. se a que se haga tan enfermedad y que no lo cojan en cachondrio.